y Laura, todo para los que se siguen suscribiendo a esta familia, bueno, sigan escuchando el botón rojo porque cada vez somos más. Amores, bueno, <coughs> ustedes sabían y bueno, se dieron cuenta que estuve embarazada durante 24 horas y adivinen qué, pues mi hijo, perdón, mi hija ha nacido y se las presento... La tía Loli va a ser mi mamá durante un día. ¿Sí? Estoy súper emocionada. ¿Cierto, Oli? Estamos emocionadísimas. Bueno, Oli es. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Uh. A ver, a ver, a ver. Oli me va a ayudar a ser madre hoy porque. ¡A mí! Hoy voy a ser una madre ejemplar. ¿Cierto, mi Oli? Vamos a jugar. Te voy a dar comida, voy a hacer de todo. Vamos a pasar el Bueno, les quiero presentar a Olivia. Olivia tiene un añito y es la hija de una de mis mejores amigas de la vida. Ella es como una hermana para mí de Cristina. Cristina estudió conmigo en la universidad. Juntas estudiamos comunicación social. Y lo más bonito de esta historia oh. es que yo le presenté a Cristina a su esposo. Entonces de alguna manera yo siento que Olivia como que está en este mundo también por algo que yo hice. Como que yo también hago parte de su historia y eso es lo más especial del mundo y esa es la conexión tan bonita que, que yo creo que tenemos Olivia y yo. One, two, Oli. amor, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Oli. Ay. Gorda, abre la boquita. Abre la boquita. Ay. ¿Dónde están los viejitos? ¿Dónde están los viejitos de Oli? Oli agüita, yes, agüita. Agüita. Oigan, yo me estaba volviendo un 8 dándole comida a Olivia, como que no tenía ni idea si le estaba dando la porción que tocaba. Me daba miedo darle mucho porque, ¿qué tal que se ahogara? Pero a la vez, como que le daba muy poquito, pero como que ella no me recibía. Esa parte creo que es un gran reto para cualquier papá que te reciban comida, pero ¡ajá! Ahí llega el celular que te salva, le pones videitos y ahí ellos quedan hipnotizados. Y le puedes dar comida muy fácilmente Aunque yo sé uno no debería hacer eso Debería uno sin el celular Si no, darle comida Pero bueno, ahí como que no, no hice muy bien la tarea. Porque vamos a quitar Todo lo sucio sí, sí, sí. Vamos a quitar Todo lo sucio Todo lo sucio Todo lo sucio Soy una princesa de amor Soy una princesa soy una princesa. Ojalá no te hayas hecho mucho popolio niño. Ay no, estás muy viciosa. Solo nos hicimos unas chichis. <risa> Solo nos hicimos unas chichis. Mira, mira el pañal, el pañal. Ya. Sigue el pañal. Sigue el pañal de... Oh, li tra Es suá, suácata. Suácata, suácata. Se lo puse otra vez, yo de adelante para atrás y le voy a poner otra vez. <risa> <risa> Te lo puse al revés, mi amor. Te lo puse al revés, mi amor. Te lo puse al revés. pero rompí el pañal. que okay, hay que hacerlo otra vez. Pero, sí. <risa> Cuando la estaba cambiando, oigan, se me rompió el pañal, se lo puse al revés. Eh, no sabía cuál era la crema que tocaba echarle, pero bueno, al final logré vestirla, se lo logré poner. Ella, gracias a Dios, tiene la mejor actitud del mundo y no gritó, no, no se puso a llorar en ningún momento. Entonces siento que la tía Loli como que lo logró, eh, pero sí... Sí, sí, claro. sí, sí, sí, digamos que sí Te voy a vestir como una reina Te voy a vestir como una princesa ¿Listo? Sí. sí, sí, sí ¡Tarán! Mira ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta? ¿Sí? Vas a verte como una princesa Pero hay que quitarte esto entonces primero ¡Adiós! ¡Una manita aquí! ¡Una manita allá! ¡Una manita por aquí! Y ahora el nuevo vestido ¿Sí? Sí, sí, ¡Sí! Uy, esto está difícil de poner Esto está muy chiquito Ay, ¿Me vas a ayudar a abrirlo? Pero no lo podemos dañar, espera ¡Una manita aquí! ¡Sí, sí! ¡Una manita allá! ¡Ja, ja. Dos y tres, Ay. Ay, no te me vayas, pa. dos mil años más tarde. Cuidado con ese cuadro Pero es que no encuentro una cosa del... Acá está, la encontré La encontré ¿Qué? Estoy sudando, sí, estoy sudando. Ya la encontré Casi no logro encontrarle como los botones del, del vestido eh, También al principio casi le pongo al revés la camisa O sea, fue un gallo pero al final yo lo logré. O sea, todo se puede lograr en el mundo de los bebés. Todo se puede lograr. Vamos a cazar un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Olivia tampoco. Aquí no hay ningún miedoso. Glu, glu, glu, glu. Vamos a cazar un oso gordo y fastidioso. ¿Quién le teme al oso? Olivia no. Qué cansada. ¿Será que me puedo dormir un rato? ¿Sí? ¿Puedo dormirme? ¿O no? ¿No? ¿No? Por favor, déjame dormir. <tose> ¿Sí? ¿Oli? ¿Puedo dormir? ¿No puedo dormir un ratico? ¿Qué? mí dormir. Quiero que vean cómo reacciona esta, a esta canción. Miren cómo reacciona esta canción. Es su favorita en el mundo. <tose> Estamos más La hora loca. La hora loca. ¿Tía Loli se cansó? A la hora de jugar, la tía Loli es experta en el tema. Con Loli bailando. y bueno, por ese lado. Oli y yo nos llevamos súper bien. Le leí cuentos, bailamos, eh, armamos su torrecita de, de, de Legos, esa cosa. Y bueno, por ese lado, yo creo que me va muy bien. Sé jugarle muy bien a los bebés. Por eso me. me por ese lado, estoy hecha una Oli. ¿No quieres dormir? Pero es hora de dormir, tienes que tener sus, tu siesta. Un zapatito. No, tienes que dormirte, mi amor. Me voy a meter contigo. ¿Nos dormimos juntas? Ay. Oli, vamos a dormir, a dormir. ¿Sabes qué puedo hacer? Como. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tarán! A la hora de dormir, fallé. Completamente. Fallé. ¿Cómo va a ser que llego yo, llega la tía Loli a jugarme y yo la quiero poner a dormir? Obviamente Olivia no se iba a dormir. Me metí en la, en la cuna, le jugué para ver si se cansaba, le puse encima la cobijita. Nada. No lo logré. Tengo muchas amigas que son madres, tengo muchas amigas que son padres. Y de verdad en este video quiero, no sé, recalcar lo importante que son las madres en nuestras vidas. Darle las gracias a cada una de ustedes por los esfuerzos tan grandes que hacen por uno por levantarse todos los días a darnos comida, eh, por bañarlos, por cuidarlos, por protegerlos, por llevarlos al colegio, por respetarlos, por darles educación, por tantas cosas, de verdad que este especial de madres era dedicado a todas esas mamitas que en serio hacen lo mejor para que nosotros estemos bien. Ustedes, mamitas, son luchadoras, son heroínas, son absolutamente todo para nosotros.